una decisión cuando tenga más información con respecto al proceso interno del partido. En este momento no soy ni aspirante ni suscribante. Estoy este, trabajando intensamente en las tareas que me comentó el gobernador Sergio Salomón y también en la coordinación que me hizo favor de emitir de la, la doctora Pero Llegado el momento, tener más información con respecto al proceso. No hay todavía bloques de competición electoral o pues, para saber el género que va a tocar en nuestro estado para la aspiración al a, a poder ejecutivo así que pues, estamos en espera y...